Esta es la gota que derramó el vaso Nuestros hermanos de clase Joby Herrera Alania Jorge Luis Guamán Villalobos Luis Guzmán Taipe del Solar Han muerto como esclavos encerrados por sus patrones Su sangre clama justicia Exigimos la renuncia del ministro de trabajo No a la ley Pulpín 2, No más precariedad laboral la